Buenos días mi gente, de Juan Pablo, hoy desde, desde una terraza, de, de un apartamento de un amigo, estamos aquí rodeados de las montañas de Medellín, el día de hoy voy a hacer un ejercicio muy saludable, a mí me gusta porque te vuelve en forma, vamos a hacer 100 saltos con la cuerda 50 sentadillas. Después de las 50 sentadillas, vamos a hacer eh, 25 flexiones, Va a trabajar el pecho, aunque los brazos. Y por último, vamos a terminar con un ejercicio para el abdomen. Yo espero que tú me des el 100%. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento en el cuerpo. Eh, Actívate. No vamos a parar. Vamos a hacer este trabajo. Siempre seguido, seguido. Tú respira profundo. Si tú todavía no sabes saltar la cuerda, puedes guardar mi video que te enseño cómo saltar la cuerda. Ok, perfecto. Me amarro los, los, los zapatos, los tenis que están un poquito. Se me, se me salieron. Hoy en, hoy en Medellín, mañana en Miami y en cualquier parte del mundo. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar con nuestros 100 saltos, 100 saltos, después repito nuevamente, 50 sentadillas, por último las flexiones y 10, 10, 10 eh, repeticiones de un ejercicio para trabajar el abdomen. Ok, prepárate, prepárate. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, 2, tres, cuatro, 5, seis, siete, ocho, nueve, 10. veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, ocho, nueve, 10. 1, 2, tres, cuatro, 5, seis, siete, ocho, nueve, diez, 40. uno, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cincuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez sesenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez setenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ochenta. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, hicimos ya 100 saltitos, la ideal es no, no se 50, 50, 50 es 4, que el ginocchio no supere la punta del pie, se va, 1, 2, Dos. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trece. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 20 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 más 1 en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, que continúa, vamos, estamos terminando, vamos a hacer 25 flexiones de brazos, 25, trabajamos el pecho, los brazos, ok, prepárate, prepárate, ok, 25, abierto, abierto, ok, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oh, estamos terminando, estamos casi terminando, estamos saludando a toda nuestra gente que nos guarda de todo el mundo, Federico que nos guarda en Antioquia, saludos, Saludos. Saludos. Oye. Muy bien. Ok. ¿Qué falta? Último ejercicio. Atome, atome. Atome. El puente. Hazlo el brazo. Lentamente. Lentamente. Camino, camino. Camino. tome y okay. Vamos a hacerlo. 10 veces. Ok. Avante. Ok. Dos, dos, dos, dos. Dos. Nuevamente. 3, 3, 3, ok, 4, okay. 4, uh. eh. Ok, 6, seis, 6, seis, seis, 7, seis, seis, seis. Seis. cuatro. 2, seis, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Dos, 2, dos. Dos, dos, dos, dos, dos, dos. Se va, se va Último, último Último No fue fácil Pero nada Nada es imposible La Hemos terminado Tú estás más fuerte Lo puedes repetir Una dos, tres veces, gracias por guardar este canal de Fisima, si todavía no te has inscrito, inscríbete a eso, de corazón, Juan Pablo, ok gente,